¡Hola! Hoy hablaremos sobre la educación inclusiva y la educación bilingüe bicultural. ¿Son lo mismo? ¿Son diferentes conceptos? ¿Se trabaja igual? Este tema en Colombia también genera mucha confusión y no hay claridad sobre este concepto. Por eso es importante que lo comprendamos. La educación inclusiva abarca la educación bilingüe bicultural. Y es importante su aplicación. Vemos que en Colombia la educación no es de buena calidad. Surgen diferentes aspectos, como estar el chico sordo sin poder avanzar en los temas, al igual que sus compañeros oyentes, por falta de contratación de intérpretes o de modelos lingüísticos. También hay maestros que hablan en español y en simultánea lengua de señas y no se comprende. No son maestros bilingües. Y es algo que no solo pasa en Bogotá, sino en todas las regiones de Colombia. A veces se piensa que son las entidades como el INSOR o el Ministerio de Educación que no hacen nada, pero no, estas entidades están más como asesoría y como guía. Además, el Ministerio de Educación ya hizo desembolsos a todas las secretarías del país. Ya tienen ese dinero, pero no lo están aplicando. Entonces, ¿cómo se puede solucionar? De allí la importancia de que como ciudadanos lo apoyemos. Porque si los estudiantes no pueden seguir su proceso académico, se puede ir a las directivas de las instituciones, sino a las secretarías de educación. Se pueden hacer colectivos entre los estudiantes y los padres de familia. Para realizar cartas, enviarlas a las directivas, enviarlas a la Secretaría de Educación y al no cumplirlo, Ir a la Procuraduría, ir a la Contraloría. Con copia a FENASCOL, con copia al INSOR, con copia al Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque el desembolso ya se hizo, los recursos ya, ya están y no se están cumpliendo. Es por eso que debemos hacer esta movilización. Es el derecho de las personas sordas debemos dirigirnos en especial a las Secretarías de Educación de Colombia. Recordemos que ya hay un presupuesto aprobado. Otro punto importante es que vemos más personas sordas graduadas como profesionales, como maestros en sociales, matemáticas y diversos temas, ya están graduados pero no le dan la oportunidad para el trabajo. Vemos que hay maestros que no tienen buena lengua de señas, y que se necesita la lengua para un proceso académico adecuado, el maestro debe enseñar en una muy buena lengua de señas y se puede trabajar con los maestros sordos que ya están, se pueden vincular a los colegios, a las instituciones, pero vemos que los maestros sordos los ponen como modelo lingüístico y no es el rol, o si no a los modelos lingüístico les ponen el rol de maestros, pero no es, el modelo lingüístico enseña idioma, enseña cultura, enseña identidad. El modelo lingüístico, su objetivo es enseñar sobre la comunidad, no matemáticas, por ejemplo. O a los intérpretes les ponen el rol de enseñar lengua de señas, mientras que ellos son un servicio, es una mediación comunicativa. Esto pasa porque la secretaría no tiene conocimiento de los conceptos. Es por eso que debemos hacer incidencia en esta toma de conciencia en las secretarías. ¿Las Secretarías de Educación conocen todo sobre las personas sordas? Es evidente que no. Por eso nosotros como ciudadanos debemos hacer esta formación y que las secretarías tomen conciencia al respecto, que conozcan las funciones de cada uno de los profesionales, de los modelos, de los intérpretes, de los maestros y darle oportunidad a los maestros sordos no pensar que las entidades son las responsables. Nosotros como ciudadanos podemos participar, podemos hacer incidencia ante las directivas, ante las Secretarías de Educación. Es una responsabilidad muy grande que tenemos. Además, tenemos que generar unión, podemos hacer este diálogo para que las Secretarías de Educación en el futuro cambien. Si es necesario hacer plantones, si es necesario enviar cartas, cualquier estrategia. Traer a los medios de comunicación. Mostrar la realidad, que no hay intérpretes, que no hay modelos lingüísticos. Cualquier estrategia en unidad es importante. Y va acorde al decreto 1421. Es un decreto que todas las secretarías de educación deben cumplir y aplicar. Poner atención al derecho a la educación de las personas sordas. Una educación de calidad. A recibir la información al maestro que sea bilingüe, que se trabaje en la lengua, una educación de calidad. Es importante que se tome conciencia al respecto en el sector de la educación, que los estudiantes puedan hacer incidencia en unión a los padres de familia, para seguir ante el gobierno, ante las secretarías de educación. No es simplemente esperar a que nos den respuesta sin hacer nada, no, hay que movilizarse, hay que ir, hay que hablar, realizar cartas, que las personas despierten en este tema porque no es solo FENASCOL, ELINSORA, Cedus, CORPOSAC. Estas entidades pueden dar guía, pero nosotros, como personas sordas, tenemos que exigir estos derechos. En relación a la educación, digamos, hay muchas falencias en la lectura y la escritura y podemos exigir una mejor calidad en esta enseñanza. Ojalá todos podamos compartir esta transmisión del conocimiento, y en unión podamos seguir haciendo incidencia ante las secretarías de educación para que sea una inclusión verdadera y la educación sea bilingüe, bicultural y que las personas sordas las puedan recibir. Hasta luego.